en este paso lo que voy a hacer es copiar a mi archivo el logo que ya vectoricé para eso voy a acudir a mi archivo donde yo había hecho la vectorización del logo Bergomi voy a corroborar que se trata realmente de entidades que están formadas por la cantidad mínima de vértices y que además están geometrizadas entonces voy a seleccionar este objeto vectorial le voy a decir edición copiar y voy a volver a mi archivo y en la capa objeto vectorial le voy a decir edición pegar lo tengo aquí yo podría escalarlo si fuera necesario podría escalarlo manteniendo las proporciones además he pegado un texto en la capa que no corresponde entonces puedo decirle edición cortar y lo voy a pegar en la capa textos, pegar en sitio. Muy bien, ahora lo que me queda es trabajar sobre los textos.